Bueno chica, te roba y yo el día de hoy no... Mate, ¿cuál, bueno, chica, te roba yo, el día de hoy nomás tenemos nuevo video sí Escondidas Escondidas en casa El que gane aquí se, lleva, se va a llevar figuritas del mundial Pero las que compré hace 17 horas Bueno vamos a empezar con un video Sí el que encuentre tres veces a mí el Mateo se va a ganar y si yo lo encuentro tres veces a él pues, Va, pero eh, Vamos a estar grabando todo, todo Hasta que me hasta que encuentre Hasta que le me encuentre ¿Está? Más cuenta hasta 17 No, hasta 7 Porque va a demorar mucho tiempo Y... Realmente Va a grabar todo Hasta con, cuando el camino ¿Está? Tiene que grabar todo el camino Y también yo, ah, yo. Empecemos ¡Hora! Ahora sí, Matthew va a contar, aquí está. Matthew. Bueno, va, va a grabar todo con la cámara que yo tengo aquí. La cámara se llama Toma una foto. ¿Y aquí te muestras? Vas a grabar todo, cuenta, date vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Salgo! ¡Campo libre! Vamos a encontrar. Si lo encontramos, le ganamos. ¡Acaso! ¿Qué pasa que lo encontramos? ¿Qué que lo encontramos en el cuarto, mamá? ¡Vamos! encontraste? Pica luca No, no ¿Me encontraste? ¿Cómo me encontraste? Con la técnica de fotear Cracks Me ha encontrado el Matiu, ahora voy yo Mejor que se escuenta porque así no lo voy a encontrar ni seguidito A ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Campo libre! 1. Se he encontrado. Me parece que Mati se habrá escondido. Voy a, el camino. El camino, voy a abrir la puerta. A ver si está por aquí. Me parece a mí que debe estar por aquí. Aquí nomás se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro, pero aquí. Me parece que no está, como vimos aquí, no está, no está, aquí en la cama de Matthew, no está, me parece que no está, no, no está, aquí no está, vamos a buscarlo por aquí, a ver si lo encontramos, cracks, no lo encuentro en ningún lado, voy a el al cuarto de mamá por las dudas si lo encontramos, voy a aquí, aquí no está, me parece, el cuarto de mamá, no veo nada, no veo nada ¿Sí, Mi nombre. No. Uno. Crax. La tocó la pica. La tocó la pica. Bau. Me voy a esconder y Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. a 1 2 3 4 5 6. Salgo campo libre. 4, 5, 6, 7. Salgo, campo libre. Campo libre. Sabemos que no cambamos. Y capaz que lo encontramos en el cuarto. Y si capaz que Ay, capaz que soy el perro. Ay, ay, ay, Lucas encontré la pica nomás toco la pica no la puedo creer estuve sentado Fuente, aquí toma. dos horas el caballo me está viendo en los ojos deja su like comenta ahora mismo vamos cuántas horas vamos cuánta horas bebés vamos si dos uno cinco vení mate vos te vení Gracias. he ganado uno a uno la última ronda Mate vení bueno, voy a contar... A voy a contar Dale, voy a cantar rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Oh, campo libre! salgo. Rápido. Se me acaban los minutos. Se me acaban los minutos. Voy, a, voy por aquí. ¿Está? No valió. Bueno. Bueno, crack. Espero que les haya gustado. Espera, espera, espera. espera aquí tengo las figuritas, se las voy a armar, Matiu, vení, se me fue. Mateo, ¡Vale, la figurita! ¡La figurita, Matiu! ¡Rápido! ¿Por qué te fuiste? Vení, ya, te a tu vida a la figurita, no te todavía. ha ganado estos 40 pesos de la figurita te los voy a dar solamente por 40 pesos he gastado 40 pesos toma una el que estará en el mundial será Corea del Sur Corea del Sur el impresionante México México creo Croalandia. Australia. Y el último. Que va a terminar. Gracias por seguirme. Será el increíble Croacia. Deja tu like, comenta. Yo me voy a despido así. Chau 2. Ping.